testigo también del asesinato de, de Berta Cáceres el día 2 de marzo del presente año y estamos aquí para, pues para celebrar también su vida, para celebrar su historia, para celebrar también su presencia y también su lucha, que es la lucha de todos y de todas en toda América Latina, que es la lucha también de todos los pueblos, recordando que que hay muchos más mujeres y hombres en toda la América Latina luchando por la vida, luchando por nuestros ríos, luchando por nuestro medio ambiente, luchando por nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Hay, hay muchos más en todo el continente en esta misma situación de persecución, de criminalización por defender los derechos humanos leeré el documento de la conferencia de prensa que firmamos varias organizaciones dice así, exigen movimientos sociales, justicia en el asesinato de Berta Cáceres acto simbólico frente a la embajada de Honduras en México demandan comisión independiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil mexicana se manifestaron frente a la Embajada de Honduras para exigir justicia por el homicidio del ambientalista y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el pasado 2 de marzo cuando desconocidos entraron a su casa y le dispararon. Alrededor de 100 personas realizamos esta jornada de solidaridad para apoyar la exigencia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (Copin) de que el gobierno de este país acepte la integración de una comisión independiente para investigar y esclarecer el caso a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Los asistentes colocamos flores en estas rejas de la embajada, una manta con la leyenda Justicia para Berta e instalamos un altar en la memoria de nuestra amiga Berta. Esta protesta forma parte de una acción global para que el homicidio de Berta Cáceres no quede impune. La activista Berta lideraba un movimiento para proteger la tierra y el territorio del pueblo Lenca, especialmente en contra del proyecto hidroeléctrico Aguasarca en el río Hualcarque, recurso hídrico sagrado para este pueblo indígena hondureño. Tras los lamentables hechos, la sociedad civil alrededor del mundo ha alzado su voz para exigir al gobierno de Honduras el esclarecimiento del caso con una investigación transparente e independiente que castiga a los culpables. Asimismo, se pide la protección a la familia de Berta Cáceres e integrantes del COPIN, quienes han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, persecución, criminalización por parte de agentes estatales y no estatales. En México, las organizaciones como Amnistía Internacional, Iguana, Despertemos Humanidad, Greenpeace, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional... Movimiento mexicano y afectados por las presas y en defensa de los ríos Mabder, otros mundos Chiapas, la red mexicana y afectados por la minería Rema. Encabezamos esta jornada y entregamos al señor embajador de Honduras en nuestro país, Alden Rivera Montes, una carta para pedir su intervención para que el gobierno hondureño acepte la participación de investigadores independientes para el esclarecimiento del caso y que se impulse una política integral para evitar la situación lamentable como esta, y como que como esta no vuelva a ocurrir. Les agradecemos muchísimo su presencia, les agradecemos mucho su solidaridad y también el seguimiento al caso, porque no solamente es el caso de Berta, sino es el caso de todos nosotros, de nosotras aquí en México, en Centroamérica y en el resto de América Latina. Les agradecemos mucho su presencia. Hemos entregado también al mismo tiempo una carta al señor embajador, que dice, por medio de la presente, quienes suscribimos esta carta y en el marco de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, expresamos nuestra profunda urgencia de solución a la grave situación que actualmente viven los defensores y defensoras de derechos humanos e integrantes de comunidades que enfrentan la amenaza de megaproyectos e industrias extractivas en Honduras. A los lamentables episodios de violencia y homicidios cometidos en los últimos años, contraambientalista se ha sumado el asesinato de Berta Cáceres Flores, acontecido el día 2 de marzo pasado, cuando un grupo de desconocidos entraron a su casa y la, y la asesinaron. Como es de público, del público conocimiento, Berta Cáceres lideraba un movimiento de defensa de la tierra y territorio del pueblo lenca, especialmente contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. En los últimos años, tanto Berta como su familia, así como también miembros del COPIN siguen siendo amenazados, hostigados han sufrido también más asesinatos y criminalización por parte de agentes estatales y no estatales hemos solicitado también al embajador el, la, la urgencia de, de suspender ese proyecto de Aguasarca que ha sido causa de muchas muertes de asesinatos y persecuciones a líderes, a lideresas que defienden los derechos humanos y los territorios en Honduras. Del mismo modo, la instalación de un grupo independiente de expertos que investigue el asesinato, porque consideramos que la forma en cómo se está llevando a cabo la investigación no son suficientes y son pruebas muy débiles que se están presentando para después dejar a estos crímenes en libertad. Exigimos entonces que se suspendan también la criminalización, no solamente contra la familia de Berta, no solamente contra miembros del COPIN, sino contra muchas más organizaciones indígenas, garífonas, que en Honduras están sufriendo esta persecución. ¡Berta vive! La lucha sigue. Berta, vive. La lucha sigue. ¡Berta vive! ¡La lucha sigue! ¡Berta vive vive! ¡La lucha sigue sigue! Muchísimas gracias.